Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hola a todos. A continuación pasamos revista al acontecimiento más horripilante de la semana. El asesinato de varios niños en un poblado de Texas este martes 24 de mayo. Hoy, miércoles 25, pasamos revista al informe completo que ha emitido la prensa tanto nacional como internacional con relación a la masacre de ayer. Salvador Ramos por bullying se convirtió en monstruo. Se llamaba Salvador Rolando Ramos, tenía apenas 18 años y ha sido identificado como el autor de la matanza en la escuela de primaria Robb de la localidad de Uvalde, en Texas, donde ha dejado al menos 21 muertos. La escuela festejaba el último día de clases cuando este chaval, muerto por la policía tras su carnicería, atacó por motivos que aún no están claros. El diario The Washington Post ha sido el primero en publicar que sufrió acoso escolar en su infancia y que se había vuelto más agresivo en los últimos tiempos, según el relato de sus familiares y amigos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha explicado que el joven compró dos rifles de asalto el día que cumplió la mayoría de edad. Antes de dirigirse a la escuela y abrir fuego con una pistola y un rifle, había disparado a su abuela de 66 años. La agencia AP de Noticia sostiene que la mujer sobrevivió al tiro, pero se desconoce su estado. Se encuentra ingresada en un hospital de San Antonio. Equipado con un chaleco antibalas que luego fue desmentido, y un rifle, según el sargento Eric Estrada, del Departamento de Seguridad de Texas, el joven huyó en un automóvil que abandonó cerca de la escuela de primaria Rob, después de sufrir un espectacular accidente. Ya en el colegio, fue matando a toda persona con la que se iba cruzando, sin importarle si era mayor o niño. Entre las víctimas hay tantos escolares como profesores. Tras ello, Ramos formó una trinchera para enfrentarse a los agentes de la policía que se desplazaron hasta el lugar del crimen, donde fue abatido pocos minutos después, tras un intercambio de disparos, han dicho los oficiales de Texas. La prensa estadounidense sostiene que Salvador Ramos publicó fotos de su arsenal de armas en la red social Instagram antes de llevar a cabo la matanza envió un mensaje a un usuario aún no identificado insinuando que estaba planeando un ataque tengo un pequeño secreto dijo el atacante quiero decirte agradece que te etiqueté el usuario respondió no, este sitio da miedo el perfil social del atacante ha sido ya eliminado pero los medios que lo han logrado consultar antes sostienen que en algunas imágenes se puede ver al atacante con un cargador de rifles o con dos rifles semiautomáticos. Pero, ¿realmente dónde se han centrado? Bullying, entorno violento y pobreza. Bullying, algo que viene creciendo permanentemente en las escuelas y entre los jóvenes de los Estados Unidos. El bullying es parte del desastre que hoy llevamos a nivel nacional, entre jóvenes e incluso adultos. Según las primeras investigaciones, el agresor era ciudadano estadounidense y estaba cursando la secundaria en un instituto de la misma localidad de poco más de 16.000 habitantes. Ya preparaba el acceso a la universidad. Un ex compañero de clase con el que aún seguía quedando de vez en cuando para jugar a los videojuegos, cuenta que sufría bullying en la escuela. Otros alumnos se burlaban de él por la ropa que vestía y por la situación de vulnerabilidad económica de su familia. Estas mofas llevaron a Ramos a acudir menos al colegio. Él no quería ir a clase y simplemente lo fue dejando poco a poco. Rara vez venía, ha contado el que fuera su compañero. Después de la graduación, explica el chico al citado medio, perdieron más el contacto. Pero Ramos le escribía cada pocos meses para quedar y jugar a la consola. Días antes del ataque, al compañero, que no ha querido revelar su nombre a la prensa, recibió un mensaje del asesino en el que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Fue hace cuatro días y él no dudó en preguntarle por qué tenía eso. Ramos le contestó, «No te preocupes, me veo muy diferente ahora». No me reconocerías. El Washington Post recoge que era un joven solitario que de pequeño había sufrido acoso escolar por sus dificultades para hablar. También que creció en un entorno violento y había desarrollado recientemente comportamientos agresivos contra compañeros y extraños. Lo hacía también contra sí mismo, según ha revelado un amigo de Ramos. Santos Valdés recientemente le había visto en un parque donde habitualmente jugaba al baloncesto con la cara llena de cortes. Primero le dijo que había sido un gato, después le contó que él mismo se había cortado la cara con cuchillos. La policía local asegura que, según todos los indicios, Ramos actuó solo. Ahora se afana en reconstruir el perfil del asesino y los motivos que le han llevado a provocar esta carnicería que le ha dado la vuelta al mundo, como la ha denominado el presidente Joe Biden. Es un incógnito por ahora. Solo tenemos su foto policial que muestra a un joven con cabello castaño hasta los hombros, de rostro pálido e inexpresivo y 21 muertos a sus espaldas. Está violento el mundo. Está violenta la sociedad. Los políticos, en su afán de búsqueda de dinero, no le importa lo que le pase a la sociedad toda. Y no solamente los políticos de Estados Unidos. Los políticos del mundo. Y es que el Internet y la forma y la vuelta que han dado los medios de comunicación en los últimos tiempos, a lo que incentivan a todos es a la violencia. Si no se para el formato de agresividad que se exhiben en las redes sociales y en los medios audiovisuales tradicionales, la humanidad entonces se encamina a una carnicería donde estaremos enfrentados todos contra todos. Gracias. Hasta nuestra próxima entrega, amigos, aquí en Eco News Agency. Bye, bye.